Bueno, nosotros o sea, de regreso aquí en nuestro programa El Toque del Mediodía por Telenor, Canal 10, Canal 310 en alta definición, en la primera hora en los Estados Unidos, a través del 1014 de Optimus Cable, Canal América, y nuestras plataformas en YouTube, El Toque del Mediodía, Canal, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones y podrás ver todas las entrevistas e incluso el siguiente segmento que ya tenemos preparado a nuestro eh, invitado, el ingeniero César Fernández, señor director. Vámonos con las cosas del César. Una gran democracia siempre debe progresar si no quiere dejar de ser grande o democracia. La causa de la defensa de la Constitución nos anima a integrarnos en la lucha política. La política, economía y justicia son cosas del César. En Después del Mediodía, el ingeniero César Fernández comenta... La tecnología, cómo influye ahora en la vida de los ciudadanos, cómo no influirá en los partidos políticos. Lo que es del César, en Después del Mediodía. No es lo mismo con guitarra ni con Ahí está el ingeniero César Fernández. Vamos a darle buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bienvenido a este su segmento de las cosas del César. Qué bueno tenerlo. Si no quiere dejar de ser grande. Del mediodía ahí aferrados a, a tanta información y tantas sabias orientaciones que le das tú y todo tu equipo a los, a los buenos televidentes que nos acompañan. En esta tarde, muy regocijado de volver a encontrarnos después de tantos días de asueto. Muy contento de estar de nuevo por aquí. Bueno, yo espero ya que un día de esto nos visite aquí en un segmento y un miércoles para compartir en vivo. ¿Qué tenemos hoy, eh, don César? Precisamente viendo los comentarios que hiciste hoy, eh, van de la mano muy de cerca con uno de los temas que traemos para el día de hoy a propósito del natalicio. De la celebración del natalicio de nuestro padre, la patria Juan Pablo Duarte. Y vi que hiciste unas reflexiones interesantes sobre el país, sobre cómo entiende que deben ir las cosas y, la, y lo que tenemos que mejorar. Y precisamente eh, esa visión que tuvo Duarte eh, hacia, mil, hacia los 1800, previos a 1844, 1838, más o menos por ahí cuando se funda la Trinitaria. El, el, el, el, el, ese padre de la patria tenía la visión de una patria libre, soberana independiente, eh, que no tuviéramos ninguna anexión a ningún otro país, que construyéramos nuestro propio nuestro propio Estado y que construyéramos nuestros propios sueños, los dominicanos, que existiera una República Dominicana. Sabes que eh, ya hemos hablado mucho del proyecto República Dominicana 2044 y precisamente se trata de ese proyecto de la visión, que tengamos los dominicanos liderados por, por el presidente Fernández. ¿Pero qué queremos los dominicanos al, al celebrar 200 años de existencia? Queremos seguir como lamentablemente ha ocurrido un crimen horrendo en la ciudad de San Francisco de Macorís. Eh, ahora o sea algo queremos seguir muriendo, que nuestros dominicanos mueran a manos de dominicanos, como ocurrió el asesinato de un teniente y su esposa porque sencillamente rozaron el vehículo de otra persona, o como a principios de año, aquí en el Gran Santo Domingo, en el municipio de Los Alcarrizos, este un militar mató a otra persona por un parqueo. Esa no es, pienso, la sociedad que queremos, eh, ni que queremos hacia el futuro, eh, ni hombres que abusen de las mujeres, que los feminicidios no, no estén a la orden del día. Es increíble. Estamos muy preocupados por el COVID y, por supuesto, nos preocupamos por el COVID porque el COVID tiene mucha publicidad. Y tiene mucho apoyo porque, aunque no queramos decirlo, detrás del COVID hay muchos negocios. Fíjense ahora cómo hay una competencia entre cuatro grandes farmacéuticas o, o grupos de farmacéuticas eh, por decir cuál es la mejor o la peor eh, eh, vacuna. O sea, hay un negocio. ¿Cómo está el negocio de las pruebas ahora que están pidiendo pruebas para poder viajar? En el primer día que fue el día de ayer, solamente en el aeropuerto de Santiago, 200 personas no pudieron viajar, pero no era porque no tenían la prueba, la mayoría la tenía lo que era que las propias autoridades no estaban claras en cuál era la prueba, ni cuál era el laboratorio o sea que también ahí puede haber un negocio pero en fin eh, esas son las cosas que yo pienso que, que de manera muy responsable eh, como ustedes lo llevan en el programa y como es la empresa Telenor, quiere un mejor país y nosotros, eh, por respeto a la memoria de Duarte, entiendo que debemos de reflexionar y pensar que ya estamos a la vuelta, el 2044 no está, no está lejos. Al celebrar los 200 años, Duarte dirá, bueno, le dejé una nación, han podido construir un, un país, han podido construir un Estado, han consolidado su democracia, tienen un sistema económico estable, eh, sólido, robusto, que permita realmente sacar a los pobres de la pobreza y que no sea más demagogia de, de los gobiernos que, que estén. Yo pienso que es una reflexión que la quiero dejar ahí, a propósito de eh, celebrarse el natalicio de la provincia de Duarte y por con mucho más razón estar eh, transmitiendo desde San Francisco de Macorís la hermosa e histórica provincia de Duarte. Por otro lado, hemos visto cómo el presidente Biden justamente el miércoles pasado, en el momento que estábamos en, en nuestro espacio con ustedes, se estaba juramentando a la vicepresidenta y posteriormente el presidente y empezó, inmediatamente empezó a emitir decretos lo que le llamamos decretos en Estados Unidos, se llaman órdenes ejecutivas. Y en la primera fue precisamente que habrá una cuarentena a todo el, el que venga de extranjero y e ingrese a los Estados Unidos. Pero el presidente no especificó qué cuarentena. Eh, en diferentes países del mundo hay una cuarentena en un hotel, hay una cuarentena en su casa y le dan supervisión telefónica, hay una cuarentena que le, le colocan un, un dispositivo digital para que usted no pueda moverse de una área, en fin. Pero será fácil implementar esta cuarentena en los Estados Unidos cuando diariamente están ingresando cuatro millones de visitantes. Es, creo que creo que fue un poco de, de cuco que el presidente Biden quiso eh, ponerle a la gente para contrarrestar eh, esa, esa libertad que había dado en su momento el presidente eh, Donald Trump. También el día de, de, de ayer fueron publicados dos nuevos decretos que uno de ellos beneficia a muchos dominicanos que viven allá, familias nuestras, que ahora estarán te, obteniendo un salario mínimo de 15 dólares la hora, algo importantísimo para la comunidad dominicana en los Estados Unidos. También el presidente Luis Abinader ayer ha, ha propuesto un nuevo eh, apoyo a, la, a las pymes y a las mipymes y yo comparo ese apoyo a, la, a las mipymes del presidente Abinader, como lo quiso hacer el presidente Medina, y también como lo quiso hacer el presidente Trump, y ahora lo está haciendo el presidente Biden. Hay una voluntad de los mandatarios de que las MIPIMES eh, puedan eh, desarrollarse. Ahora, hay muchas empresas grandes disfrazadas de mipymes que o engañan, o por lo menos el Estado se hace la vista gorda, y le dan las facilidades de las MIPIMES, pero al final son empresas grandes. Lo que queremos es que las mipymes realmente sean este, las beneficiadas en, en, las, en el esfuerzo que hace el gobierno en subsidios o en algún tipo de ventaja competitiva para implementar eh, su desarrollo. Recordar que actualmente, y, y felicité a Mary Lady por el excelente resumen que hizo eh, sobre la actualidad del COVID, eh, seguimos insistiendo nosotros que el COVID no es lo que debemos preocuparnos, con 1.2 eh, de tasa de mortalidad, el COVID no es lo que está matando, los accidentes de tránsito están matando siete personas al día, los feminicidios están matando prácticamente una mujer diaria y lo peor, la violencia entre nosotros mismos, el no saber convivir, está matando más que inclusive eh, la delincuencia en la República Dominicana. Eh, recordar que hay Cuatro cepas importantes del COVID, la detectada hasta ahora, la brasileña, eh, la de Sudáfrica, la californiana, la de Inglaterra y la de Inglaterra es la que más eh, está afectando, que está en más de 50 países al día de hoy. Pienso que los protocolos que está ahora planteándose el gobierno de, de higiene, de controles, son, es hacia donde debemos ir. ¿Por qué? Porque el gobierno duró cinco meses dando vueltas y vueltas con, lo, con el toque de queda, y ahora terminó con el mismo horario de toque de queda que encontró cuando llegó. Es decir, tenemos el mismo horario que dejó el gobierno anterior, con la diferencia de las tres horas de eh, movilidad. El problema está en los contagios. Estamos en, en un 26% de contagios. Se están contagiando mucha gente, pero no se está, gracias a Dios, no se está muriendo mucha gente. Entonces, los controles eh, que deben, deben estar. Eh, Robert, tú hablabas de de los hoteles, que es un gran escape, es cierto, es un gran escape, hay buenas ofertas, pero no hay, en, en la mayoría, no vamos a decir que en todos, en la gran mayoría hay muy pocos controles de eh, sanidad. En vista de que eh, hemos visto las imágenes donde la gente increíblemente sin mascarilla está eh, divirtiéndose en la playa o en la piscina o en fiestas dentro del hotel. Las playas públicas también deben de ser controladas. Debe haber un límite de acceso a la cantidad de personas y que los negocios que operen garanticen la higiene, que es donde está la clave de que el COVID se propague. Eso es lo que tenemos por el día de hoy. Eh, un fuerte abrazo y si tenemos alguna inquietud desde el estudio, adelante. Sí, César, eh, te, te escuché detenidamente sobre eh, tu planteamiento, pero hemos visto que el gobierno de la República Dominicana ha estado, si se quiere, tomando medidas diferentes, pero ahora mismo... Eh, por la Organización Mundial de la Salud, hemos visto que el mes de enero ha sido de unos, de unos meses con ma mayor cantidad de contagio con el tema del COVID. Entonces vemos a un gobierno dominicano eh, tomando medidas, flexibilizando las medidas eh, que ha tomado eh, y viendo, por ejemplo, como tú mencionaste, como lo hemos mencionado, países como Estados Unidos que está endureciendo las medidas. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Vamos por bien por buen camino con el manejo del COVID porque no tenemos todavía la vacuna y hay países incluso que hablan de demandar a empresas como, como Pfizer que todavía no le ha hecho la entrega de la vacuna. En, en Nueva York, en Estados Unidos, ya comenzó a limitarse el tema de la vacuna porque no hay vacuna, como dice el merengue de Johnny Ventura, eh, no hay cama para tanta gente en este caso, no hay vacuna para tanta gente en el día de hoy. Entonces, eh, esto me da a mí un, un medio temor con lo que pueda ocurrir en los próximos meses porque nosotros estamos aquí como la foca esperando a marzo que llegue la vacuna para supuestamente ya estar liberado de COVID. Entonces, ¿cómo ha sido el manejo a tu entender? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Mira, el, el, el COVID es algo nuevo. Es una enfermedad que trae mucha incertidumbre en todos los sentidos. Fíjate cómo... Se supone que ahora tenemos una vacuna y de repente ahora dicen la propia Organización Mundial de la Salud que la vacuna no va a erradicar el COVID, que va a disminuir el contagio y va a evitar las muertes fatales. Eh, entonces es una enfermedad complicada que llena de incertidumbre. Eh, como te decía, el gobierno tiene cinco meses y ha hecho cambios prácticamente cada siete, ocho días de, de los protocolos. Y seguimos igual, seguimos rondando el 25% de contagio y sí hemos disminuido la mortalidad. En estos últimos tres días ha aumentado un poco, pero sigue alrededor del, del, del, del 1.2, 1.25% eh, de, de muerte, lo que quiere decir que está por debajo del promedio mundial en la República Dominicana. Ahora bien, ¿qué es lo, que, qué es lo correcto? Lo correcto no es que el gobierno no tome al país como, como un conejo de, de laboratorio y experimente, y quita y ponga, lo correcto es que hagamos un pacto, que hagamos un pacto todos, porque los que tienen negocios quieren trabajar, los que tienen autobuses quieren transportar pasajeros, los que tienen hoteles quieren abrir, los que tienen tiendas quieren vender. Entonces, todos el gobierno necesita que todos operen para poder cobrar impuestos, que importen para cobrar a, eh, impuestos aduanales. El país necesita motorizarse, porque de lo contrario, entonces la muerte será por hambre. Entonces, en una mesa de diálogo nacional, donde todos los sectores se pongan de acuerdo y el gobierno sea parte de eso, es el rector, el gobierno es el que orienta, el que dirige, pero debe escuchar y todo el mundo debe participar para que a la hora que se tome una decisión que afecte o afecte más o menos a un sector, ese sector entienda por qué se está haciendo y sea responsable y coopere. De otra forma, yo no le veo una salida a esto y tampoco la veo a corto plazo. Recuerda que en uno de los programas pasados, eh, de hecho, bueno, creo que el martes pasado, dudábamos de que en marzo tuviéramos la, la vacuna que ofreció el señor presidente. Lo dudo muchísimo. Fíjate que Estados Unidos, eh, que, que fue el primero que compró, que es la potencia más grande, todavía está a escasos en una lejanía enorme de su meta de, de vacunación, que será la, la República Dominicana. Entonces estamos hablando que los Estados Unidos completará de vacunar a, a sus ciudadanos a principios del año 2022. A principios del 2022, lo que quiere decir, pero es que la República... pero perdón, César, que te interrumpa. Ha dicho el consultor jurídico del Poder Ejecutivo antoliano Peralta Basta. precisamente, ajá, Peralta, el salvo, el de, que de eso vinche? está que eso está por contrato es decir, él aseguró porque de hecho en la página oficial de AstraZeneca yo hacía el comentario aquí en las primeras dosis para República Dominicana se presentan en agosto y producto de eso, de esa discrepancia él salió a aclarar en un programa de investigación periodística y dijo que las dosis estipuladas están por contrato es decir que el Poder Ejecutivo muestra seguridad de que todo va a estar cuando tenga que estar Sí, pero escúchame no César, eh, yo mencionaba Veloz eh, que ya hay países que están en proceso de demandar a estas empresas porque no han cumplido con la entrega. Por incumplimiento de contrato, entonces sí, porque es, es verdad lo que dice Antoliano Peralta, hay un contrato y una fecha, pero y si no lo entrega, independientemente no van a llegar, eh, no van a llegar, ojalá que llegue. Bueno, César, yo. tenemos que despedir, lamentablemente el tiempo, eh, tú mejor que yo sabes cómo es esto de la televisión y tenemos que despedir, ya llegamos a la hora, a la, casi a la una de la tarde, y tenemos que despedir, así que agradecerte César, eh, te, te vemos eh, la próxima eh, semana aquí con nosotros, esperemos que un día de esto venga aquí a compartir eh, eh, en nuestro estudio. Un fuerte abrazo y feliz tarde. Bueno, nosotros tenemos que despedir ya de, del espacio, el día de hoy, eh, esta semana, este mes de enero, despedimos con muchas cosas negativas, para la República Dominicana, mucho contagio del COVID, mucha violencia, eh, mucha delincuencia. Bueno, eh, los precios por la nube. Eh, el señor presidente tiene que comenzar a ajustar la situación. Veloz, despedimos, pero antes recuerden que Avalon tiene su terraza ahí esperándote todo el atardecer. Ahora con este horario eh, más ampliado. Es más, voy para Avalon, voy a tomarme una copita eh, de vino. También nuestra gente del Centro Turístico de Jaya, recuerden que tienen que reservar, porque la gente va, entonces están todas las habitaciones llenas, reserve, si usted va con su familia, reserve, los teléfonos, señor doctor, pongámoslo en pantalla, de la gente, del centro turístico del Haya, un lugar afrodisíaco, para compartir, con toda la familia, así como también, óptica máxima visión, mañana voy a buscar, mis lentes nuevos, veloz, tú vas unos lentes fashion, así como lo de César, una vaina, eh, transparente, sí, porque César, se mantiene actualizado, así mismo, vengo yo con unos lentes, que me hicieron mi gente de Óptica Máxima Visión, abrazo a la esposa y también a mi hermano Fran Santana de Óptica Máxima Visión por las finas atenciones que nos dieron en su casa allá en La Romana en Casa de Campo. Vidrios y aluminios del Cibao MP, si usted va a construir, ahí están las ventanas, los perfiles, las puertas enrollables, las puertas en metal, todo en vidrios y aluminios del Cibao MP. Y nuestra gente de la Gran Casa del Pintor, seguimos coloreando tus sueños en la Avenida Libertad, esquina Restauración, en la ciudad de San Francisco de Macorís, 809-24401-18. Veloz, hemos llegado al final del espacio del día de hoy. Agradecerte a ti y a todos los televidentes que han estado conectados con nosotros. Mañana a las 11 de la mañana horas República Dominicana estaremos nuevamente con ustedes recuerda suscribirte a nuestro canal de Youtube el toque de queda canal activa la campanita de notificaciones